Yo soy Jonathan, soy venezolano y vivo en Medellín. Estoy en Medellín hace tres años, llegué en el dos, a mediados del, 2000, del 2014. Yo iba a Irlanda y llegué aquí a una feria de flores y me quedé, nunca llegué a Irlanda y tengo tres años aquí. Yo no me puedo quejar, realmente mi historia no es nada dramática, a mí me fue muy bien. Yo regresé a Venezuela a renunciar y llegué para aquí un viernes. Recuerdo que el lunes era festivo, entonces aproveché ese fin de semana. Y el martes comencé a buscar por internet casas audiovisuales, correos, números telefónicos, comencé a llamar para que me confirmarán los correos electrónicos para enviar las hojas de vida. Y esa misma semana, martes, miércoles y jueves, tuve varias entrevistas y el viernes comencé a trabajar hasta la fecha en esta misma empresa. Porque cuando yo llegué existía aún la visa Mercosur, lo que hacía más fácil la, el ingreso legal a Colombia. Hoy en día no es tan fácil porque ya esa visa no existe. Cuando cumplí 18 años me fui a Margarita, y me fui a Mérida, allí estudié y cuando terminé la carrera me mudé a Caracas. Pues llegué a Caracas primero por las prácticas profesionales. Me quedé trabajando en esa empresa y luego me llegó una propuesta de trabajo de, una, de un ministerio. No sé por qué, yo nunca metí hojas de vida, nada. Y en ese momento eh, estaba próxima a mi graduación, necesitaba el dinero, entonces también tomé ese trabajo. Trabajaba entonces tanto en empresa privada como pública. Yo creo que el problema no llegó con el chavismo, el problema realmente llega antes porque, ¿qué tenemos ahora? Una serie de personas que anteriormente estaban invisibilizadas y llegó un gobierno que lo sacó a la luz, pero no lo sacó de la pobreza, ¿me entiendes? Una vez leí un artículo donde decía que si en una casa había un hombre preso, una señora de avanzada edad, una niña menor embarazada, podía entrar más dinero que una casa de profesionales, todo regalado por el gobierno. también siempre y cuando sean ayuda, Pero yo creo que uno ayuda a una persona cuando yo te doy un empujón para que tú salgas adelante y no cuando hago que siempre dependas de mí para que me mantengas en el poder. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Realmente nunca hubo una ayuda. Fue una manera de hacer que tú dependieras de alguien y no sacarlo al poder porque iba a dejar de recibir esos beneficios. Eh, yo, a corto plazo,